Hola amigas y amigos del Rincongráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo realizar en Adobe Photoshop el efecto de espejo. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de realizar este efecto como el que aparece en pantalla de manera rápida, fácil y sencilla lo primero que tienen que hacer es tener la imagen que ustedes quieren convertir en, en espejo y luego de que hayan decidido qué imagen van a utilizar al abrirla en Photoshop tenemos una imagen, una capa llamada fondo esta capa fondo la vamos a duplicar dos veces como duplicamos con el comando control j en windows o manzanita o comando en macintosh o simplemente tomamos esta capa fondo y la arrastramos al icono de crear capa nueva dos veces y le vamos a quitar el ojo a la capa original fondo para no meternos con la original muy bien ¿por qué duplicamos la capa fondo aparte de que no queremos utilizarla porque esta capa no se deja mover como tal toca hacer algo para que se mueva pero por ahora no nos interesa eso voy a tomar la capa fondo copia 2 y lo que voy a hacer sencillamente es decirle menú edición transformar y le vamos a decir voltear horizontalmente y si muevo esta capa con la herramienta mover capa que es esta? veo que a esta capa le sobra este pedazo para poder completar nuestro efecto de espejo voy a tomar la herramienta marco rectangular y simplemente voy a eliminar ese pedazo de imagen que nos sobra más o menos hasta ahí sobre la capa que le hemos dado voltear horizontalmente y le damos a dar suprimir y luego le vamos a decir selección de seleccionar o manzanita de windows en macintosh o control de windows muy bien luego de deseleccionar simplemente empiezo a mover las capas acomodarlas hasta donde yo desee para que quede el efecto de espejo. Y ahí está. Como ven amigas y amigos del rincongrafico.com es rápido y sencillo crear este efecto.